Mío, no, no, amigo, no, lo mataron, le hicieron ver! no. Nos sacaron todos los patodícaros, los ricavamos lo, a palos mal, mal. Nos agarraron todo el cuerpo y nos volvieron todo para afuera. a la policía, pero no en la media. Ganamos. Yo ¿no? estoy acá cerca donde está el pibe, y están todavía los gritos, está la policía. Llamaron a la ambulancia. Jaducó, caducó, no se cuenta nada de esto, a nadie. No se cuenta nada de esto, a nadie. Amigo, flasheamos, matamos a uno. Amigo, mañana, ni ¿no bien es llegué, que, mandame, vamos a en la casa con Luca y a Héctor. Vos mandame, vamos a hacer algo, ¿no ni es bien que? llegué. Agarro llevo acá a Villa Géser, le mando los chicos, ¿eh? podemos bajar el bolso hasta que nos den en el hotel. Y mandame por acá. Estamos corriendo para que no lo vean. Vamos a la casa de los pies, dejamos la valija, uno de los pies de Blas, se llama que estaba, con, que estaba ahí en la casa de ellos. Agarraron empezó a esa a de que ya se habían peleado, qué sé yo, y que lo agarraron a uno y que no sabían si estaba medio muerto, o okay, pero que no creían que estaba muerto. Yo me cago hasta las patas, que ustedes están rey locos, amigos. Andá levantar a los pies ya y andá a decirle ya y tómense el palo para allá váyanse, váyanse. No, no, que están flayando acá en GS. Vamos a McDonald's. Vamos vuelta al centro. Qué que gusta, capaz que lo cruzamos. Ya la llave de la casa, fuimos, agarramos nuestro bolso y nos vinimos a la puerta del hotel a taquear. Y después fuimos. Y lo tenían a todo en el piso tirado, la de ahí, todo en el alrededor de la casa, revisándole la casa. Y se lo llevaron a todo y tenían, a todo, a todo. Bueno, con Guillermo Favale vamos a compartir todos los audios, los chats. Pero tengamos en cuenta algo. 5.07 fue la hora del fallecimiento de Fernando Baez Sosa. Y estos audios, estos chats son posteriores. Empiezan 5.15, uh -huh. es decir, después. Todo lo que vimos antes... Sirve solo para contextualizar, claro. porque lo que, se juzga, lo que se juzga es lo que pasó esa noche en el momento exacto en el que muere Fernando Baez Sosa. Ocho son los chats que la justicia tiene en sus manos. Los da. teléfonos de ocho personas que esa noche se comunicaron con terceros después del episodio fatídico. Blas Sinali escribe esto en un chat que se llama Club del Azote. ¿Club de ¿Perdón? la Zote Club era el nombre de Zote. del chat de los ocho? No, es un chat donde hay terceros, chicos Ajá. que en ese momento también estaban en Zárate. Y es ahí donde cuenta lo que pasó. No es un chat interno, es un, es un chat que se llama Club de la Zote, más abierto donde él dice... A ver... Nos sacaron todos los Patobicas. Nos recagamos a palos mal, mal, nos agarraron todos del cuello, nos sacaron para afuera, estamos todos, nos agarró la policía, gendarmería, y después aclara, ganamos. Ganamos, y ahí está, Alejandro Schuchman, lo ven como una victoria esto. Lo ven como un triunfo, y, y después viene la celebración, que es lo, lo, lo terrible, ¿sí? la, la, la cena, el lamarse los dedos, eh, ningún, ningún, absolutamente ningún signo de preocupación de darle valor y, y, y consistencia a aquello que habían cometido. Un crimen, un asesinato. ¿sí? Eh, vuelvo a decir, como si fuera un videojuego. Claro. Los otros son sí con el chat, uh -huh. con los muchachos que compartía la casa, y dice, hey, ni bien llegues, mandame, vamos a estar en la casa con Lucas y Ayrton. Vos mandame, vamos a hacer algo después. Claro, este ya es un chat entre ellos, interno. Como, ¿qué hacemos claro, después? Claro. ¿Qué vamos a hacer? 5 y 15, hey, posta. Estamos yendo al McDonald's, vamos de vuelta al centro, a ver qué onda. Capaz que los cruzamos, dice, esto es un audio. Hay un mecanismo de negación acá. Porque ya sabían por el audio, donde se menciona que había caducado, entre comillas, es decir, que Fernando Baez Sosa había muerto y sin embargo, por alguna razón, algún mecanismo de negación nos hace luego... pensar... ...que podían cruzarse con la víctima o con los amigos de la víctima en el camino. Preguntémoselo a Ale, ¿hay un mecanismo de negación, Ale? Ha, hay una primera reacción de disociación, de esto no está pasando. Eh, ha, hay una viejísima película, Old Chassen, donde un protagonista dice que las primeras reacciones... ¿sí? ...frente a la etapa de duelo es negación, ira y aceptación. La ira había estado primero en el caso de, de, uh -huh. de este episodio dramático... ...y viene la negación en esto de capaz lo cruzamos. ¿Mm? Dale, seguimos. Obviamente nunca se cruzaron con nadie. Eh, luego dice... Mándame cuando llegues, posta, turro. Ahora con un rato vuelvo a la casa y tengo wifi. Nada, como si nada hubiera pasado, tratando de conectarse, como si uno se hubiera desencontrado con un amigo después claro. de una situación. Como si común. nada. Y más abajo, ¡Ey! Posta, estamos corriendo para que no nos vean. Ahí sí ya algo empieza a intuir. ...que pueda pasar con ello. Bueno, esta es parte del chat, pero hay mucho más material, Guillermo, para poder compartir. De hecho, hay uno muy interesante, donde participa Juan Pedro Guarino, que ya está fuera de esta causa. Que va a declarar el 18 de enero, pero ¿por qué no seguimos después con esto? Es muy importante lo del 18 de enero, a ver, perdón. no está bien. Hago un breve paréntesis, porque va a haber una misa en Villa Gesell, por un lado, mm -hmm. y por otro lado van a declarar las dos personas que fueron absueltas, por lo que los padres de Fernando Baez Sosa van a preferir estar en Dolores y no en la misa que se celebre en Villa Gésema. Pero en un rato hablamos de esos chats, porque ahí se habla de los antecedentes violentos del grupo y los amigos se lo recriminan a Juan Pedro Guarino. Bueno, ahora vamos con Luis y con el testimonio de la noche. En este caso...